Bueno, estamos en vivo desde la, desde la zona del incendio. La situación ha mejorado si se compara con el con días anteriores. El humo ya no ya no es tan negro, es un humo, humo blanco. Eso es una eso es una eso es una buena señal. Hay mucho movimiento aquí, como pueden ver, están las máximas autoridades del país aquí también dirigiendo dirigiendo lo que está sucediendo en estos momentos, hay ahora mismo varios camiones que están vertiendo eh, arena sobre el lugar para eh, poderlo hacer un poco más eh, transitable y puedan pasar los camiones del lado allá del puente acá a mi espalda eh, se ubican o se ubican los tanques y hay un grupo de bomberos eh, trabajando ahí constantemente. Hay helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que están entrando y saliendo, descargando agua, agua sobre el lugar y por supuesto los bomberos ahí también están, están aplicando agua. Eh, por supuesto, eh, hasta este momento no hay no hay declaraciones de la fuente, de ninguna fuente oficial, ellos están dirigiendo todo el tiempo. Eh, lo que aquí está, aquí está sucediendo hay muchísimos ajetreos carros que van, carros que vienen eh, hay gente todo el tiempo aquí eh, intentando mitigar el, eh, el incendio y al menos ya desde, desde donde estamos estamos en la base de supertanqueros eh, justo donde eh, se ubica el eh, puesto de mando aquí atrás está el Aquí, está, aquí atrás está el muelle eh, y eh, ya no se puede, al menos de aquí no se ven, no se ven las llamas, el humo empieza a ser un poco más blanco, les decía ahorita y esto es una muestra o esto es una buena eh, esto es una buena señal. Deben estar bajando las temperaturas ahí también. Eso es, una, eso es algo positivo dentro de, todo, dentro de todo este siniestro. Ahí vemos los helicópteros. Ahí están los helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que van y viran constantemente de la bahía trayendo eh, agua y descargándola sobre, sobre la zona de incendio. Están los compañeros aquí de la, de la Cruz Roja, de los bomberos, esperando indicaciones. Los compañeros también, los colegas de la, de la prensa que, que no han parado ni un solo minuto tampoco están aquí reportando para, para sus medios. Hablábamos ahorita, eh, por supuesto nos acercábamos eh, con el fin de, de, de, de escuchar al menos una frase del, del general Ramón Espinosa Martín que se encuentra aquí dirigiendo, dirigiendo las operaciones y nos decía que bueno, hasta el momento no, se, no, no, hay, no hay declaración oficial pero nos, nos decía que hay que esperar pero que la cosa está mejorando. Así nos decía el general eh, Ramón Espinosa Martín, hay que esperar pero la cosa está mejorando. Eh, esperemos o oh, vean aquí como están pasando constantemente el cuerpo el cuerpo de bomberos camiones el cuerpo de bomberos vean ustedes ahí les viro la, les viro la eh, cámara ahí está ha llegado un carro de comando 1 ahí está recibiendo indicaciones Allá, los que, le, los que les decía ahorita que salía que salía de fondo en la imagen, hay 12 eh, que están eh, vertiendo arena para hacer transitable esa zona, por supuesto. Eh, difícil y por tanto esta arena pues permite que eh, puedan, puedan pasar los vehículos hacia, hacia un, poco más, eh, un poco más atrás, ¿no? Están las máximas autoridades del país acá, las máximas autoridades de la, de la provincia, también se encuentran en la zona dirigiendo lo que sucede. si pueden ver detrás de la imagen eh, el agua que está cayendo ahora de uno de los de los, de los carros de bomberos que está próximo a, a la zona a la zona incendiada Ahí atrás hay un equipo de bomberos eh, constante constantemente y desde aquí será unos 100 metros se está dirigiendo lo que sucede en este lugar les decía ahorita que eh, también de conjunto con eh, el agua que aplica el cuerpo de bomberos pues hay varios helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias aplicando aplicando agua sobre la sobre la zona incendiada. entran Vamos a ver si podemos acercarnos un poco más Oye, Hola atrás los helicópteros Por supuesto aún el humo eh, impide ver, eh, ver los cuatro tanques, pero bueno hay fuerzas y hay disponibilidad, mucho trabajo aquí, mucho ajetreo como pueden ver en las imágenes, el trabajo no se detiene aquí. Ahora cuando nos permita la situación vamos a ver si podemos acercarnos un poco más para, para mostrarle el grupo de bomberos que está trabajando ahí más próximo a la zona del incendio. Están a unos 100 metros de acá más o menos. Este es el camino que les decía que están eh, intentando eh, hacer con arena para eh, mejorar el paso de los vehículos hacia atrás Vamos a intentar acercarnos un poco más Yeah. Yeah, okay. okay. I Sí No sé. ¿Estaba el vino? Estaba ahí, se pidió la java para no poder es darle. ¿no? Es ¿no? Hay unos carros ahí que está Esos carros, ven aquí. Esos carros. Hay un chacón ahí que va. No hay un chacón acá con ¿no? ajú. Eso es carro, las patillas, las bandas. Por eso es que están, haciendo la, están echando la arena a eso para que puedan pasar mejor. Eso se acaba con todo, bro. Si avanza más la arena, lo matemos para atrás. Eso es agua con químico. Bro. El carro no está aquí. El carro, no está carro. Bueno, reiteramos la información, como, pueden ver, como han podido ver en, la, en las imágenes pues se mantiene incesante el trabajo aquí, ahora pasaba una guagua con un compañero de la Cruz Roja que se dirigen hacia atrás, esta zona en donde estamos, estamos más eh, frente a lo que sería el tanque 4, el tanque 3 está un poco más, el tanque 1, perdón, está un poco más adelante y hay también varias fuerzas eh, avanzando avanzando hacia atrás está intentando eh, sofocar el incendio por todos los frentes posibles hay un grupo un grupo que llegó hace unos minutos hace unos minutos de comando uno como les decíamos que está eh, esperando la orden para relevar a los bomberos que están justo acá detrás de nosotros nosotros eh, volveremos en, en próximo en próximas transmisiones para traerle lo que está sucediendo sucediendo aquí cuando tengamos nuevas informaciones pues eh...